Wey, es que nosotros no te lo hicimos pa' que te ofendas, wey, lo hicimos nomás por diversión, wey. Pero.. Sí, güey, pero también ofendes a alguien. ¡Cállate, estoy hablando! <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> Hola hey! me importa nada, ni nada. No me importa nada. Son Battle Royale chino que lo puedes correr en una calculadora, en la computadora, de en, en donde sea porque es de bajo requisito Y bueno, he estado con unos amigos llamados Iván y otro Alex y jugamos y nos encontramos un gringo y un niño rata Y bueno, sin más que decir, les dejo el gameplay ¿Sabes cuánto es el Alex, güey? 1.54. Ah, la verga, tiene voz de, de, de, de, de, de una persona que te va... te puede meter un pu... ¡Ah, mis oídos! Tiene voz de un pinche que está el hocico, güey? Sí, güey, que te voy <ríe> Qué chido, me encontré un chaleco levelto. ¿Qué? ¿Quién me lo robó? ¡Ah, hijo de... ¡Ah, el lag no me dejó agarrar! ¡Los te me hicieron la puerta de la cara, el no venga, yo no hablo con ustedes. Ah, a ver, disculpa, a ver, se disculpa. se ardió, güey, se ardió, mundo, güey. Ahí me dolió, güey. Me falta respeto. <risa> Sobre todo a ti, este amigo. Sí, güey. Hey, yo como de la basura una vez a la semana, no todos los días. Pero <risa> no, espera, espera, espera, espera, espera. espera. No, oh, wey. No, oh, wey, ese wey es pro, wey. Wey. Yo me voy a salir antes de que me haga. Si, wey, vamos. Pero fue. Y llegó el cross, wey. Llegó el cross ah, aquí por a la defensa. Se acaba de sacar la wey. Se de sacar reta. Por puta. Rata. Tu madre, no, oh, mi madre, ¿tú estás bien infeliz para insultar, pinche cara de estúpido, pinche nombre culero. conoces, idiota, no me conoces. No me conoces, no me conoces, idiota, no me conoces. A ver, verga. <ríe> Ay, te están picoteando, güey. Lo picotearon. Mira, nos tocó el pinche niño rata de nuevo, güey, mira. No mames, qué casualidad. No mames. What the fuck? Güey, en What serio, ¿Por qué? ¿Por qué? A la verga. O sea, ¿qué les pasa, güey? <risa> es, es que ustedes son los que están diciendo al niño rata, güey, para empezar ¿y si te bueno, vas a siquiera Bueno, bueno, está bien, está bien, no te insultamos más, güey. Ya, ya, güey, ya, ya, ya. Déjate. Güey, es que nosotros no te lo hicimos para que te ofendas, güey. Lo hicimos nomás por diversión, güey. Pero... Pero sí, güey, pero también lo fue alguien. ¡Cállate! ¡Estoy hablando! ¡Jajajaja! <risa> no, aquí no quiero vi. mamalones. ¡Ay, chingos! ¿Sabes ah, que es el mío? Yo soy venezolano. ¡Te has robado! <risa> ¡Cross! ¡Güey! ¡No se escucha el carro! ¡Güey! ¡No el carro! ¡Dijiste! ¡Ese es el pinche J.M! ¡Ah! ¡Güey! ¡Dame ¡Dame venta! ¡Dame venta! Te doy 5, me devuelves 4 Ayúdanme a mí, loco Ajá, mira Es un robot ¿Ronco? <risa> es un robot Hizo. Uh... Hola, Beck, Eres nuestro compañero Bec, es un robot, wey No mames <risa> ¡Te lo di! ¡Güey, qué pedo es esto, unas flores! ¡No mames! ¡Güey, qué?! ¡Las dejé en el piso, güey! ¡No! ¡Dejé las flores en el piso! ¡Las flores! ¡Mis flores, güey! ¡Agárralas tú! ¡Ven! Te, te, ¡Te propongo matrimonio! ¡Ya vengo yo! ¡Ya vengo yo! ¡Mira, mira! mira la dejé en el piso! pasa, parcero! Hey, Nini, hey, Nini. Hey. El trencito, el trencito, hacia el campo ya se va. Chucu. Ah, no mames! Uh, hello, hello, Chrome, hello, Chrome. Cr okay. what are you doing? Oh, fine. fine? I am Venezuelan people. <laughs> <laughs> Bro, sí, puto Mira, bro, ahorita se quejaba, de que lo hacemos. bebé? bebé? O sea, <risa> ya, <¿te> <risa> ah, ya lo haciendo todo, ustedes son más queen, güey. Ustedes son... No, no sabemos. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? wey. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? wey. <risa> uh... ¡Mate a uno! ¡Mate a uno! ¿Sabes qué significa? ¿Me gusta el pito, no? ¡Eh, güey! ¡No me sirve mi mouse! ¡Ayúdame! ¡No, no nos Vengan, ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga! Alex, es una puta! ¡Venga! <ríe> ¡No me la jalo! ¡My dick! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Ya lo voy a la ¡Ya lo voy así. la ¡Ah! de p ¡Vamos a ponernos un reto! ¡Vamos a tratar de comunicarnos bien con Crowd! ¡Evan, you took like Ainsley. ¿You know Ainsley? ¡From Feds! ¿Qué? Simón Simón Simón Tu, tu es Repeat with me bitch ¿Qué? Me hablaste como ruso güey. Pichichillo Repeat with me La pronunciación no sé si el locación! <risa> ¿Conoces México? Yo creo que sí, porque saltó un muro, Y saltó el muro, <risa> ¿Qué <risa> ¿Qué está está <risa> no. la, zona de la <risa> <risa> vente, vente puto No <risa> La risa wey La risa No por a finales, no puede pendejo Admi, tu papi chulo <risa> <Yo>. <risa> No, no, no, no, no, Central City, no. <laughs> no, es peligroso. It's dangerous. It's dangerous, Central City. It's dangerous. Very, very dangerous, yeah. sí. Sí. <laughs> la window. la. Tengo la. Tengo la. Ni quien me pare Esta casa es mía ¡Hala <risa> madre! ¡Mira! ¡Hala wey! ¡Hasta vi algo, algo! Pegué todos los balas wey Le pegué muchos en la cabeza y no sé cómo no lo maten No te explico Ya lo dije wey ¿Qué te dije? ¡Mira! Un muerto viviente no mames Eran bots y me mataron Te mataron Eran bots Si wey Eran bots Bueno entonces ha sido todo por el video de hoy Si te ha gustado dale like, suscríbete y comenta Estaré saludando a los que comentaron en el video anterior A Gabriel Cabrera Y a Italia Donuts Y a los que no comentaron Por qué no comentan Mira, Tú bajas un poquito Bajas al, al, al mouse. Le das al mouse así hacia abajo escribes Y yo te saludo en el próximo video no Dale like para que mi videos lleguen a más personas y si este canal crezca Ya que llevamos 5 años subiendo videos Y todavía estamos en 300 suscriptores Por ¿no, bueno, y seguiremos subiendo videos diarios Así que acuérdate Que activar la campanita para que te lleguen Y nos vemos en el próximo video Chao